Mami. Cream making me fui pa'l baile con los pibes, llegué y me he pedido wikis en la barra Y yo flasheando tu foto, y yo pensando en tu toto Pasamos lindo momento, Si era feliz, nena, yo ni te cuento. Pero vuelvo a arruinarte esto con tu cuento. Ahora ya no estoy puesto para lamento. Ahora lo hago a mi manera. Ya nada me desespera. No le doy el corazón a cualquiera. Y lo que pasó ya fue, ya era. Ahora lo hago a mi manera. Ya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 Aunque pensé que esto no tendría salida Pero sé que mi madre me enseñó valores Por eso es que me retiro con los honores Prometí olvidarte Solo tomando una copa más Quiero ver si seré capaz De olvidarme tu piel, de olvidarme tu boca